Guten Morgen, Guten Morgen. Guten Morgen, Guten Morgen. Buenos días. Bien. Buenos días. Esperamos que lo seamos. Buenos días. Por seguir aquí despierto.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 Para regalar melodías Dilo Al primero que veas Dilo A quien se cruce en tu camino Dilo Al que espere en el semáforo A quien sea Buenos días Oh Buenas noches. Es la hora de dormir. Oh. Buenas noches. Es el momento del retiro. Oh. Buenas noches. Que descanses esta noche. Oh. Buenas noches. Si tu día fue un derroche. Piensa siempre en positivo. Aunque a veces cueste tanto, que nunca te falte el saludo, que nadie le falte el tuyo. Piensa siempre en positivo, aunque a veces cueste tanto, que nunca te falte el saludo, que a nadie le falte el tuyo. Dilo... Dilo a quien se cruce en tu camino. Dilo al que espera en el semáforo. Dilo a quien sea, buenos días o buenas noches. Dilo a quien sea, buenos días o buenas noches. Dilo al primero que veas.